Hola a todos, soy Otro con un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Evil Within y hoy estamos en el capítulo número 7 y lo dejamos justo en la mansión lo que pasa es que guardé aquí la partida y nos quedamos justo en este punto, ¿vale? Voy a guardar otra vez de nuevo la partida, ya sabéis que me gusta mucho guardar la partida En el último punto que... o sea, en el último episodio hubieron 15 minutillos que no se me escuchó el audio, no sé por qué eh, o sea, el micro me dejó de funcionar y chicos, tengo una llave de nuevo, cosa que voy a, a recargar el arma si puedo, no puedo, ¿no? vale Vamos a conseguir más cositas, como ya sabéis, mira, tengo aquí una jeringuilla. Como ya sabéis, podemos conseguir objetos extra aparte, o sea, consiguiendo muñecas, ¿vale? Que no las encontramos a lo largo del mapa. Y nada, voy a guardar otra vez de nuevo, no sé cuántos puntos tengo, voy a echar un vistazo, ¿vale? Y nos vamos de nuevo a la zona, como ya sabéis, tenemos dos caminos a los que podemos ir. Y eh, los puntos los voy a guardar porque los quiero guardar para mejorarme unas habilidades ¿eh? y hasta 900 puntos no lo puedo utilizar. Así que voy a guardar de nuevo la partida como estáis viendo. Y nada, nos vamos de nuevo a la, a la mansión esta de eh, Rudik, que es el que nos está persiguiendo por toda la mansión, como si fuera el del Resident Evil. Y nada, tenemos que tener pero mucho mucho cuidado eh, cuando se pone... O sea, eh, si empieza a, a parpadear la pantalla o lo que sea es por lo mismo porque viene alguien vale todo esto ya lo hicimos en el episodio anterior y nos podemos esconder ¿eh? cosa que no me gusta como estáis viendo eh, podemos digamos o sea ya hicimos dos cerebros que nos hacían falta y nos falta el último eh Así que nada, vamos a ir a por el último y espero que no me aparezca Rudy, que era el que nos perseguía. Y como ya sabéis, hay que tener mucho cuidado. Me dijisteis que aquí me había dejado una muñeca. Voy a echar un vistazo por si acaso. Vale. Pero me parece que sí que me había dejado una muñeca y voy a echar un vistazo por si acaso, ¿vale? Esta... Esa, o sea, esto no lo puedo romper, ¿vale? Esta estatua, ¿vale? Como estáis viendo, pero por lo que estoy viendo, no, no me he dejado nada. Rudik es este, ¿vale? El tío que está ahí, o sea, el que no tiene la cara partida. Y eso que estáis viendo es una parte de un puzzle, ¿vale? Que tenemos que resolver. Así que nada, con mucho cuidado, nos vamos a ir de nuevo a esta habitación que era la que habíamos. ¿Vale? aquí es donde me quedé digamos que que dejó de funcionar el audio y con mucho cuidadito pues vamos a ver si podemos desbloquear lo que nos queda vale voy a echar un vistazo por si me encontrase algo aquí me puedo esconder por si viene Rudik vale y nada eh, a ver los cajones estos no se pueden abrir verdad vale Voy con el rifle, chicos, porque creo que no tengo balas de... Eh, como estáis viendo, no tengo balas de otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, voy a ir con el rifle que si me lo encuentro me va a hacer está aquí, cosa que no me gustaría. Pero por lo menos me puedo defender de los demás zombies, ¿vale? Que vamos a... encontrando. Y nada, chicos, espero que os esté gustando la serie y como ya sabéis, darle un pedazo de like. si no estáis suscritos todavía, ya suscribiros para más contenido. Vale, esa máquina nos absorbió y nos comió. Y aquí en la habitación no me acuerdo lo que había, ¿ok? Uf. vale, estos son los padres de rudy como estáis viendo. Vale, y vimos una especie de. No sé qué es lo que me ha puesto ahí, qué puedo hacer. Pero me había puesto que podía hacer algo, ¿eh? Voy a echar un vistazo aquí de nuevo por si me hubiera dejado algo. ¿Vale? Como ya sabíamos guarda la partida Y aunque me mate ahora mismo no vamos a perder nada ¿Vale? Estos son los puzzles que os digo vale Que tenemos que ir descubriendo Y eh, de momento aquí no, no me he dejado nada vale Vamos a echar un vistazo por si acaso Pero lo único hay que tener mucho cuidado Con el tío este que se nos aparece Que es como si fuera un fantasma Que es el chungo del juego Vale, vale todo esto lo he cogido ya y aquí me ha salido... Vale, que me puedo esconder. Y... Eh, abrir, Vale, pe perfecto. Esto era lo que me había salido. Y ya la había cogido, ¿vale? Así, con mucho cuidado. Vamos a ir a ver si nos podemos eh, encontrar el último um, cerebro que nos hace falta, ¿vale? Vale, por aquí no hay nada más. Por lo tanto, vamos a seguir por esta zona. Esto nos lleva a la biblioteca. Eh, la máquina esta era la que nos quería absorber y ya nos la hemos cargado. Y creo que es la zona esta, la de la biblioteca, la que nos falta, ¿vale? Estoy echando un vistazo en todas las habitaciones porque no hace un par de días que no juego, ¿vale? Y no me acuerdo de dónde tenía que ir ahora. Vale, esto es nada, es para esconderme. Mira, aquí me había dejado un bote. Haciendo puntos, perfecto Lo siento si se ve un poquillo más oscuro el juego Pero es por el juego, eh Ya sabéis que al YouTube también os baja un poco El brillo de la pantalla De los vídeos Y de momento vamos bien, eh No quiero hablar muy alto porque Me aparece el, el tío este Y nos hace estar aquí. Vamos, Vale, el zombie este no se va a levantar Ya Así que nada, voy a echar un vistazo de nuevo En la biblioteca Faltó algo en la parte de arriba, ¿vale? Porque aquí morimos, eh, creo que un par de veces Pero estoy viendo que no, que, que ya lo hemos conseguido todo Mira, aquí era donde estaba el otro fragmento de puzzle Vamos a examinarlo, ¿vale? Pero, por favor... Si te quitas de en medio, mejor Vale, hay una guillotina con... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, 11. 11 personas arriba. Y abajo había dos, ¿no? Por pues lo tanto, vamos había una especie de contraseña que teníamos que averiguar. Y creo que sería 11 en la parte de arriba. Contando las personas. Si tiene algo de lógica eso. No lo sé. Y en la parte de abajo serían dos Porque aparecía la tía esta. Y el que. Se lo iban a cargar la guillotina, ¿vale? Vale, aquí... Mira, las, las famosas máquinas de escribir, digamos, del Resident Evil, también las tenemos Como ya sabéis Y por aquí me parece que no tenían nada más, ¿no? Por lo tanto, solamente nos queda que haga el puzzle Vale, creo que eran 11 la parte de arriba, vamos a probar El puzzle lo tenemos abajo Vale, 11 en la parte de arriba y como estáis viendo aquí tengo la otra parte de, del, del puzzle, ¿vale? Y vamos a poner 2 en la parte de abajo. No sabéis de qué puzzle os hablo, vamos a ir ahora, ¿vale? Que están en las habitaciones estas de aquí. Pero antes de nada voy a guardar la partida porque no quiero perder el frango este que he cogido. Vale. Y ya sí que sí que vamos a mirar las habitaciones de abajo porque la de arriba ya la tenemos. dos puntitos, ¿eh? que no estaba nada mal vale, vamos a guardar y de nuevo vamos a ir a la zona perfecto ya sabéis que los puntos de habilidad los estoy guardando, que no los estoy utilizando de momento ir hacia esta dirección Hacia esta habitación que tenemos aquí Con mucho cuidado Por si nos aparece un zombie Pero vamos, que aquí era donde tenía el puzzle Efectivamente, como lo estáis viendo Ya tenemos el puzzle completo Y creo que son 11 en la parte de arriba Y 12 en la parte de abajo ¿eh? Vale A ver No 1, 2 Vale, vamos a poner 11 y ahora nos vamos a la parte de abajo Vale, enciende la luz Y vamos a ir con esto Vale, no me gusta nada este pasillo Vale, la última sala la última sala, chicos, ¿eh? Vale, antes de, de ponerme nada, como ya sabéis, esto nos quita un montón de daño. Vamos a inyectarnos una píldora. Y, eh. A ver, ¿tengo alguna referencia de dónde pueda estar el eh, O sea, el cerebro sí, pero. Eh, ¿Algún dibujo o algo? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. Vale. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Ok, vale. Mira, tenemos aquí distintos puntos. Voy a reproducir de nuevo... Uy, espera, que le he pinchado yo sin querer en algún sitio A ver, como estáis viendo tenemos ahí partes del cerebro Y aquí abajo tenemos eh, donde le tenemos que pinchar, ¿ok? Ok, vale, pues sería más o menos por el centro del cerebro Vamos a mover esto, creo que es por aquí, más o menos ¿eh? A ver si tengo suerte y no si me pinche. No Vale eh, fecha de la... Vale, voy a rebobinar otra vez de nuevo. Sujeto número 14, prueba 88C, no. sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos c 4 estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. Vale, el centro de la esperanza sería una parte de aquí, digamos. ¿no? Al estimular el eje no. de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. A... Voy a morir al final ¿eh? Ya os digo A ver, voy a probar a ponerle un pinchito por aquí A ver si le puedo ¿No? Tengo vida todavía, ¿eh? ya, ya os digo Tampoco, tampoco, vale, vale vale, Ok Voy a mirar otra vez el papel de nuevo Y le voy a dar a reproducir Sujeto número 14, prueba 88C Sistema límbico, tercer intento Colocación de electrodos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. Ver, Al estimular si piensa... el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Vale, ¿Este se supone? esta parte de aquí que se supone que es la del C4, vale. Entonces vamos a pincharle en esta. Estoy sí, viendo que no tiene nada. Ahí ahí perfecto. Punto de control, ¿eh? Puntito de control y no me gusta el punto de control con una leche porque después vienen los zombies. Me voy a curar antes de nada. ¿eh? Voy a curar y eh, vamos a ponerlo en el rifle, ¿eh? Ya os digo. A ver qué nos encontramos aquí. Vamos a ir corriendo. Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo. Ese Rudy, ¿eh? La Está familia Victoria siempre ha sido muy generosa Ya no voy a perder mucho tiempo ahí porque sé que me va a venir ahora. Y como sé que me va a venir ahora, vamos a guardar partida corriendo. Corre, corre, caballito, <risa> Corre, corre, <risa> la carretera. Venga, vamos. Vale, vale, vale, vale. No lo hemos pasado, creo Qué yo. Ahora falta anime. ya el boss. Vamos a guardar partida, por supuesto que sí. Vamos a partida, vamos. Como unos campeones. ¿no? Vamos a guardar otra vez de nuevo partida y vamos, es que no me la juego ni lo más mínimo, chicos, que después muero, que este juego es muy propenso para morir. Eh, puntos creo que tengo 800, todavía no me da la experiencia porque me faltan mil más, ¿vale? Y eh, tampoco tengo ya más, o sea, no me en las balas, ¿vale? Así que vamos a irnos directamente a ver que nos encontramos en la puerta de esta los tres. Chicos, eh. Ay, vale, se nos ha abierto la puerta del Mario Bros. La puerta infinita. ¿No? Ok, se nos ha cerrado la puerta. Perfecto. Qué bien todo. A ver qué nos espera al final del pasillo. El pasillo infinito, ya está. Mira, mira, mira, mira. mira, mira. Adiós, amigos. Corte limpio, completamente No hay cura para lo que te voy a hacer Tirar de la piel Pristina Pensando que ¿Rubik? <risa> vale, quiere que lo sigamos Un momento, niño, espérate, niño del demonio Un momentito Vamos a ponernos esto Que sí, que sí, que niño del demonio que, que, que es lo que tú quieras, amigo, guapo Venga, a ver El maniquí del Del Bresca Y la cerda de Está ahí en la cabeza del cerdo Vamos a ver oh, amigo. Vamos a ponernos esto No me fío en el pelo, ¿eh? Del niño El niño demonio mucho cuidado, ¿eh? No, vamos, es que no me fío, vamos Ni lo más mínimo Verás tú Niño demonio Niño del infierno No, ahí no tengo nada Vale, el niño del infierno quiere que vayamos a la puerta esta Y ahora me lo voy a encontrar de frente, ¿verdad? Está, está reproduciendo, me lo voy a encontrar de frente What? <laughs> El cable. Somos unos ladrones de primera mano y el número. <risa> Los cables, eh. Súper cojones. Ah, vale, vale, vale, vale. Que me creía que venía el bicho también por detrás. Y no vean. ¿eh? Vale, perfecto, gente. Vamos a ir con mucho cuidadito, Por aquí. Hay un... No hay cables. Vale, por donde no hay cables, eh. Siguiendo el camino. Sin que nos caiga eso en la cabeza, por favor. Efectivamente. Y vamos a seguir hacia adelante. Verás tú la muñeca, chochona. ¡Va! La paranoia del juego este se ha montado una paranoia guapa, ¿eh? En que estaba haciendo el juego que bastante vasto, ¿eh? ¡Ok! Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale, vale. Ah, vale vale vale nada nada nada prefiero que me mate prefiero que me mate vale gente prefiero que me mate que se... Pref... oh, no no no no no no no no no no no no no no le va un no no no no no no no no no no no no no no no no no por favor, si quieres abrir el puerto de mierda A ver, Ven, ver, a ver Ven, ven, ven Ven, ven, ven, ven, ven. Ay. Ay, de verdad, de Dios Bueno, no vamos tan mal, ¿eh? ya os digo y va, estamos, estamos muy bien vamos demasiado bien Esta zona no la podemos pasar perfectamente vale, vamos a coger la... Vente por aquí, vente por aquí. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vale, vale, vale. Ahora, vale, vale, ahora. Vale. vale, ahí fuera. Vamos por la siguiente. Esta no es. Eh, venga, que es perfecto. Vamos viendo Esto lo cojo. Me lo llevo. Y vamos. te chicos, dale a la manita arriba que... no sé por qué es que la vida y la pared vamos a ir con esto por favor, recarga recarga recarga, ven casa, casa, casa nos lo hemos pasado, chicos, nos lo hemos pasado y en un tiempo récord, ya os digo Fragmento de mapa 17, perfecto, ¿eh? Esto está muy bien, mira, tengo aquí un frasquito. El otro me lo he dejado, lo sé que me lo he dejado, lo siento si no lo he cogido Pero es que mmm, prefiero no coger el frasco antes de morir otra vez, ¿eh? ya os digo Si yo veo que me veo muy apurado no voy a abrir nada traído aquí. Vale, estamos en el campo de los girasoles. Y eh, pues no tengo ni puta idea de por qué me han traído aquí, pero bueno, vale. <risa> a ver si encontramos alguna muñeca o algo que nos sirva. Espero. Creo que me voy a encontrar aquí a nuestro amigo Rudy. Voy a echar un vistazo antes de entrar, antes de entrar ahí, ¿vale? Pues si hubiera balas o lo que sea, porque es que no tengo absolutamente nada. Vamos a recargar, siempre recargar eh, para que nos pase como a mí que que o sea, qué leche hay? ¿Recoge? Ah, vale, un botecito, perfecto Pues no se veía, ¿eh? No se veía el frasco por ningún sitio Y, y vaya Vale, estoy echando un vistazo por si hubiera algo aquí en la parte de afuera Pero no, no tiene pinta de que haya mucho más, ¿no? Yo creo que lo interesante va a estar dentro Que va a ser con jefe, seguramente Mira, tengo más balas, munición Perfecto ¿Lo puedo pillar Sí, sí puedo eh, Tengo huecos de sobra A ver, vamos a recargar Y nos vamos a llevar las dos balas estas que nos van a venir Perfecto, vale, una nada más Bueno, pues una Pero por lo, por lo menos llevo algo más de munición Y vale, aquí tengo también de escopeta, perfecto como si me están dando munición de esta ¿por qué me voy a encontrar el, el boss ahí dentro? ¡Ay, Laura, no nada! ¿De qué estás aquí Te oigo respirar todas nuestras tierras Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Ok, a los niños se los cargaron seguramente los del pueblo. Eh, cuando le prendieron fuego, porque creo que le van a prender fuego a esto, ¿eh? Lo digo. Eh, creo que hay niños. No, no he oído nada. ¿pero qué? Vale, empieza el fuego, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale. ¡Corre! Abre la puerta, Rubén. Rubén, tienes que subir. Esa es Laura, ¿vale? Si no va a correr de Nuestra amiga la. Allí. Vale, tengo que salir de aquí corriendo, cagando, hostia eh, perfecto Vale, tengo aquí una manivela Vamos a intentar eh, abrirla Vale, vamos a abrir esto Perfecto Y ahora eh, me hace falta algo más Para poder eh, subir ahí, ¿no? Vale, tengo aquí una escalera eso no puedo, valiente mismo, que no puedo eh, escalar. Vale, me voy a morir aquí, creo yo. Perfecto, vamos a... Eso, ahí, vamos a subir un poquito más la... O sea, la máquina esta vale. Ahí estaría perfecto. Vale, y vamos a darle otra vez caña aquí, me parece. ¿eh? O ya no me puedo dar caña, vale, no puedo. ¿Esto sube de alguna forma o no sube, verdad? No. Ay, tú verás, tú verás. Mm, me voy a morir, ¿eh? Creo yo. Voy a, voy a morir aquí. Esto ya no lo puedo tocar. Esto tampoco lo puedo tocar. ¿Tengo por aquí para algún sitio para tocarlo otra vez de nuevo? No, ¿verdad? Vale. Eh, estoy un poco perdida. Ahora mismo porque no sé dónde tengo que, O sea, sé por dónde tengo que subir Pero no sé por qué no, no me da la opción de, de Darle, ¿vale? Y creo que, es que he hecho el mecanismo al revés A ver Yo no tendré ¿Tengo que disparar aquí o qué? A ver Ah, vale, perfecto, vale, vale, vale Nos vamos, ¿eh? Nos vamos a de esta zona Antes vamos a coger lo que no ha salido Ah, vale, que es la ventana Pero... <ríe> Ahora empieza a... el chuvo, ¿no? Vale, a ver, tú, uh, relaja relaja la cero un poco. Vale, vale, vale, que me, me viene ahí. Vengo, cargo. Vale, vale, vale, vale. Uh, uh, uh, uh. vale, zombies, zombies por todos lados. Vale, más munición, chicos, perfecto. Vale, vale, vale. Vamos a intentar coger que sea... Mirad, no, ah, mira, que aquí sería una batalla por lo que estoy... ¿no? Vale, no, que no me pilla, eh, que no me pille... Como si le doy una vez en el pecho muere. Vale, vale. vale. Oh, no. no, vale, vale, vale. Hemos muerto Hemos muerto una vez No pasa nada Vamos a seguir Vamos a seguir Y ya está, ¿vale? No os preocupéis a ver, ¿cómo lo Vale, dos. Perfecto Vamos a ponernos esto y... Ahora cuando vengan los zombies ¿nos tenemos que ir moviendo Ya, ¿no? Pues? nos podemos quedar quietos No nos podemos quedar quietos ¿Sí, no, quietos si sí te puede quedar aquí Vale, ¿sí? amigo Voy a ir pillando todo pero... esto A ver, vení pero mira, ¿sí? vale tengo 8 balas de esta y sí, tengo el cual. Ok, estamos en el mismo sitio Ay, Dios mío, qué pecha. Vale, no puedo, no puedo girar la cámara, ¿eh? No me dan la opción de girar la cámara Ok, así que vamos a ir hacia adelante con... Con una bala Y a ver qué nos encontramos, ¿eh? Por favor, come algo Te estás quedando sin fuerzas Mis hijos... Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de esto a veces escucho su voz El sótano Suena también Ay, no me digas que Porque me he acercado yo Dos milímetros se me ha acabado la... Ay. Ok, vale, ahí en el sótano Tenemos que bajar, vale, perfecto Me estaba saliendo la canción Esta de... De guardar la partida ¿eh? Pero no tengo yo muy claro A, a dónde la puedo guardar Ok, aquí me están diciendo que puedo ir no me gusta ese camino, está en oscuro. Y aquí tengo otra puerta, está bloqueada. Ay, vale, vamos a ir con el rifle de caza y eh, de momento la vida la llevo bien, ¿eh? Y vamos a meternos aquí. Un poco tonto la animación esta que nos han puesto. Pero... Vale. Verás tú lo que va a pasar. Aquí. Ah, mira, capítulo completado. Vale, pues chicos, vamos a guardar la partida y por hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, <ríe> que no os hayáis asustado mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao, chao.